Seguimos en Gran Canaria Accesible, ahora con otra participante, Katiuska, que nos vas a comentar de qué entidad vienes y qué actividad están haciendo. Hola, buenas tardes, pues nosotros venimos del centro hípico Gran Canaria y estamos haciendo el taller de quinoterapia aquí en, la, en, el, en las afueras de los, del, del recinto ferial, aquí al ladito, saliendo del pabellón. Y Coméntanos, ¿de qué trata la quinoterapia? Pues la quinoterapia es una terapia alternativa a las que ya existen, pero que aprovecha los movimientos eh, del caballo, las vibraciones que produce ese movimiento eh, y al igual que el, el, el, el tridimensional del caballo, el paso tridimensional, pues simula la marcha humana. Entonces, junto con la temperatura corporal del animal, que es más elevada, entre 38 y 39 grados, pues todo eso hace que simule y que reduque todos los patrones locomotores de las personas que están afectadas. Muy novedoso, la verdad. ¿Qué tal reacciona la gente? ¿La gente lo está probando? Bueno, la gente está muy ilusionada, nos hemos visto un poquito desbordados porque todo el mundo quiere subirse, todo el mundo quiere tocar a nuestra estrella Faraón. Y, y bueno pues, pero muy ilusionados porque hay gente que ha visto cumplido sus sueños, gente mayor, gente amputada con prótesis eh, niños con parálisis cerebral, etcétera, etcétera que los hemos subido y han cumplido su sueño de montar a caballo hombre me parece fantástica, es una manera de poder llegar a todo el mundo que además que el mundo de la discapacidad eh, se dé a conocer y que se integre en la sociedad cada vez más de una manera lo más normalizada posible y que además ellos sean los protagonistas por un día y que nos volquemos con todas estas actividades para, para aportar un poquito un, un granito de arena.